¡Vamos a hacer un spinner de tapas. Primero ponemos el tornillo. Acá lo calentamos con ayuda de padres. Lo calentamos el fósforo. Después lo ponemos en la chapa, le hacemos un agujero. En el otro también. Después lo ponemos en agua para que se enfríe. Lo pongo ahí porque está enfriado. Entonces después lo pegamos como ven acá, ahí está el agujero. Después se pone el palo. Primero lo ponen un tope acá, no se mete, pues si no, no va funcionar. Y después lo acá ponemos en el otro tope. Y otro tope de aquí quita. Y con esto, con silicona que está acá, con la silicona CP, con silicona, esta silicona que no sé me ahorita cómo se llama, lo pegamos. ¿Ya lo pegamos y ya está? y entonces esto se pone el tope mm. y después le ponemos las chapas como ya ven está pegado y después tenemos, dejamos un dos minutos que se seque y ya tenemos ¡Feliz FICTOS amigos <risa>